Para el video de hoy, los quiero con huevos. Sí, con huevos, porque hoy vamos a freírlos. Porque muchos dicen tenerlos, pocos saben freírlos. Este sí que es un verdadero reto. La verdad, que siempre me cuesta un poquito freírlos, pero esta vez lo haremos juntos. Entonces, vamos a hacerlo bien. Sartén, muy importante. El aceite y <ríe> los huevos. Colocamos el sarraí para que inicie a calentarse un poquito. Posteriormente agregamos el aceite. Ahí está, perfecto. Ya caliente colocamos el huevo con mucho cuidado. Despacito. Como ven, fácil, fácil no es, pero vamos a intentarlo, tenemos la segunda oportunidad. Perfecto, eso nos tiene que salir, ánimo. Este sí, este sí, este sí. Ha sido nuestro mejor intento. Y bueno, si alguien quiere seguir el reto, pues son bienvenidos. Porque muchos dicen tenerlos, pero pocos saben fréditos. Los huevos solitos. Un abrazo y bueno, espero que les haya gustado el Chao. Esto, un plátano, ¿qué dice aquí? Un plátano manaba. Este plátano ecuatoriano que, bueno, viaja miles de kilómetros hasta aterrizar aquí en Sevilla, donde estoy yo. Pues bueno, vamos a hacer hoy deliciosos chifles la verdad que estoy seguro que les van a encantar bueno les sirven de acompañante como cualquier carbohidrato para sus dietas la ¿eh? pelada del plátano es muy sencillo utilizamos la técnica bruce lee no sé si se la sabe es un corte por la mitad del plátano otro corte así por la otra mitad y después con un ligero movimiento nosotros recorremos todo el contenido de nuestro plátano ¿Ve? es una forma bastante sencilla a mí me la enseñó mi tío genarito él es de machale bueno ya tienen esa esa manera tan sencilla de, de hacer las cosas. Un abrazo para él. Y, y, y, y, y, y, bueno, a ver, a ver, a ver si me sale. Sí. Perfecto. Vamos ahora a picarlo al estilo chifle, chifle, chifle, chifle. Chifle, chifle, chifle, chifle. Una vez que están ya cortados, pues vámonos a freírlos. Como dicen aquí en Sevilla, vámonos, que nos vamos. Esto sí que no se nos puede olvidar, nuestros chifles deben llevar sal. Tendríamos listos nuestros chifles con huevo. <ríe> Algo muy típico de Ecuador para desayunar o también ya para comer a horas de la noche. La verdad es que la gente en Ecuador se alimenta muy bien. Y este es un plato delicioso que quería compartirlo hoy. <ríe> un saludo a todos y bueno, hasta un próximo video. Chao, muchas gracias por vernos. Recuerda que la hidratación es muy importante, como también es muy importante que permanezcas en la cocina para que nada se te queme, para que nada salga de ella y tú estar concentrado en lo que estás haciendo.